Hola, mis amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí, 7 de la noche, todos los días, en Facebook Live, en vivo. Estamos saliendo con nuestro programa de Visión de Futuro. Hoy es viernes, estamos muy contentos de haber pasado la semana. Dios nos ha cuidado. Y también, nuestro canal, en Boris Darmo, canal, tú puedes encontrar todas nuestras conferencias, por supuesto, para compartirlas con todos tus amigos, todas las noches a las 7 en punto de la noche. Qué gusto. Como decíamos, esta semana hemos pasado una semana muy bonita. Hemos gozado de la protección de Dios. Hemos visto la mano de Dios guiando nuestras vidas. Y creo que cada uno de nosotros, más de uno, hemos gustado de la experiencia de vivir un día con propósito. ¿Por qué digo que hemos gozado de la experiencia de vivir un día con propósito? Porque seguramente cada uno de nosotros que estamos escuchando y siguiendo los videos hemos comenzado a mirar cada cosa específicamente que nos puede ayudar a vivir una vida diferente. Una vida con propósito es una vida en que nosotros hemos descubierto eh, nuestra razón de ser. Hemos descubierto para qué estamos aquí. Hemos descubierto qué es lo que nosotros realmente queremos. Y creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que cada cosa que pensamos, hacemos, ahora nos hemos preguntado por qué lo hago. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy tratando de encontrar en cada acción, en cada actividad que yo tengo? ¿Es realmente una actividad relacionada con mi propósito de vida? ¿Le da sentido a lo que hago? ¿Me siento satisfecho con lo que estoy haciendo? ¿Es Dios quien me está aprobando, ayudando y guiando en lo que estoy haciendo? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué importancia tiene la espiritualidad para poder ayudarnos a conducir nuestras actividades y nuestra mente eh, dentro de nuestro propósito de vida. Tal vez una de las cosas más importantes que el ser humano tiene es el mundo espiritual. Solamente que no nos hemos dado cuenta de la importancia que éste tiene. En primer lugar, nosotros no somos fruto de la casualidad. Aquellos que creen que somos fruto de la evolución de un renacuajo y que luego de formarse un mono, nosotros nacemos de ellos o ellos son nuestros antepasados creo que desde mi punto de vista están equivocados es más eh, seguro y es eh, una fe genuina, certera que nosotros vengamos de la mano poderosa de un Dios todopoderoso a que nosotros vengamos de una casualidad y yo creo que necesitamos más fe para pensar de la casualidad que somos parte de la casualidad que venir de un ser supremo como el que todos nosotros siempre estamos mencionando, que es de la mano poderosa de Dios. En mi, mi video de presentación en Boris Darmon Canal, ustedes van a ver una presentación mía acerca de la creación. Y trato de dar el fundamento de manera sencilla de cómo Dios creó al hombre para que nosotros pudiéramos ser criaturas de él. Nuestro nacimiento o nuestra existencia tiene un sentido espiritual, porque Dios es espiritual. Él puso su imagen en nosotros, puso vida en nosotros, aliento de vida, poder, para que nosotros podamos vivir una experiencia nueva en una dimensión nueva, porque nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, pero con sentido humano, o sea, nos ha hecho seres que podemos convivir, en una realidad totalmente distinta a la del cielo. Dios, quien vive en la eternidad, creó a los seres para vivir en la tierra. Y aquí nos rodeó de todo aquello que nosotros teníamos que tener. Nos puso el sol, nos puso la luna, para las estaciones nos puso los alimentos que necesitaríamos, tal y como un papá prepara el nacimiento de su bebé Preparó la tierra de tal modo para que el sexto día de la semana Dios pudiera mostrar al hombre nuevamente su propósito del por qué él lo había creado. Para gloria de su nombre. Dios es Dios y el que crea las cosas que crea o las que ha, las, las hace, las hace para su gloria, para su beneplácito, porque él es Dios. Él tiene la capacidad de poder hacer eso sin caer en ninguna situación de orgullo o eh, pecado como nosotros. Así como Dios nos creó, también Dios nos sustenta. Dios nos da todo lo que necesitamos para que podamos vivir una experiencia viva, valga la redundancia, con Él. Una experiencia diaria de dependencia, no de esclavitud, sino de dependencia en libertad. Yo no sé si alguna vez tú has querido irte de la casa cuando tú tenías 12 o 14 años y sabes muy bien que estar fuera de la casa es vivir una experiencia difícil porque tú no tienes las condiciones para poder mantenerte a ti mismo. Pero vivir dependiendo de los padres es una dependencia privilegiada porque tienes casa, comida, eh, protección. Así es como Dios quiso que el hombre fuera eh, en su creación. Él quería que nosotros fuéramos... Seres dependientes de él, pero gozando de los privilegios que tenía. Gozando de, los, de lo, lo que Dios nos había dado como para ser felices. Lastimosamente desobedecimos y caímos en pecado. Hoy tenemos la triste realidad de que tenemos que morir a causa de, de las consecuencias de nuestros errores, del pecado que entró en la tierra. Más aún así, Dios quiere que nosotros busquemos su rostro, busquemos su presencia en nuestras vidas. Y esto es un asunto que nosotros tenemos que comenzar a practicar porque es parte de nuestra existencia. Si tú no has entendido que la vida del hombre depende muchísimo de lo que Dios te da, tu corazón no late porque tú quieres. Tu corazón no funciona porque a ti se te ocurre cada mañana hacerle funcionar, porque dices, muy bien, hoy lo voy a detener porque hoy no quiero respirar no quiero vivir. Tú no puedes hacer eso. Dios es quien te da el aliento de vida cada minuto, cada segundo, cada milésima de segundo, dependemos de él. Somos seres espirituales y dependemos de él, solamente que en condición humana. Es importante que entendamos este principio, por eso es que debemos mantener nuestra mente, y dice la Biblia, nuestro espíritu en conexión con el Creador. En el Salmo 91 dice, si nosotros moramos bajo el abrigo del Altísimo, si nos ponemos bajo sus alas, utiliza la, la figura de una gallina que protege a sus pollitos, así estaremos seguros en Dios. ¿Tú quieres cumplir el propósito de tu vida? ¿Quieres hacer las cosas bien para que te vaya bien, para que te, tengas bienestar, para que des eh, bienestar a tu familia? para que estés tú feliz haciendo las cosas que te gustan y saber que estás siendo aprobado por Dios, entonces tú tienes que aprender a depender de Dios. Es importante desarrollar una dependencia espiritual con Él. Yo he intentado muchas veces en la formalidad de la iglesia eh, tener una, una conexión con Dios. En mi libro, Yo Creo, yo menciono el principio de informalidad en la que yo encontré a Dios. Así como no importando el sol, la lluvia o las condiciones climáticas, un pollito depende de su, de su mamá de manera permanente, no es que cuando hay sol depende, cuando no hay sol no depende, no, sino de manera permanente. Así también nosotros debemos aprender a depender permanentemente de nuestro Creador. Nuestra mente tiene que estar conectada con Él para que Él nos conduzca, nos guíe. Y nosotros podamos cumplir nuestro propósito en la vida. Muchas de las cosas que nosotros quisiéramos lograr van a encontrar obstáculos. Y esos obstáculos que la vida misma nos va a poner, que las circunstancias nos van a mostrar, van a ser derribados de una manera mucho más viable si es que nosotros tenemos nuestra fe puesta en nuestro Creador. Él es nuestra fuente de fortaleza. Él es nuestra fuente para poder vivir un futuro que no conocemos. Él es nuestra fuente de seguridad. Imagínense a un niño queriendo cruzar la calle, la avenida. Tenemos cuatro o cinco líneas de autos que están cruzando de un lado para otro. Si el niño quiere pasar la calle seguro, tiene que depender de la mano del padre. El padre le toma al niño, el niño toma la mano del padre, y mientras el padre camina, el niño está seguro. No se preocupa de los autos, se preocupa tener la mano en la mano del padre. Si la mano del niño está en la mano del padre, mientras el padre esté caminando, el niño está seguro porque él guía el avance que tiene hacia adelante porque su padre es una persona adulta y conoce qué es lo que va a suceder más adelante. El niño confía en él, solo tiene que sostener la mano del padre para poder cruzar la calle de manera segura. Esta imagen yo la uso y me hace recordar cuando yo era niño también. Dependía de la mano de mi madre cuando yo caminaba en la montaña, cuando estaba en la selva, para estar seguro. Mientras ella caminaba, yo caminaba, porque ella era mi guía. En la vida espiritual de un ser humano necesitamos aprender a depender de Dios para que nuestro futuro, el propósito de Dios, el propósito nuestro para nuestro futuro, debe estar en relación a nuestra dependencia de él. Cada cosa que nosotros querramos, cada situación que queramos sobrepasar o sobrellevar, cada obstáculo que encontremos en nuestra vida, podremos sobrellevar de manera mucho más fácil si Dios está con nosotros. Tómate de la mano de Dios. Usa de esto o haz de esto tu trabajo permanente. No de la mañana no de la noche, de todo el día. Vivir en dependencia con él es vivir una vida humana con un soporte espiritual único que nos da seguridad para todo. Los seres humanos que hemos aprendido en algún momento por las vicisitudes de la vida, porque hemos querido hacer por nosotros mismos algunas cosas y hemos tenido experiencias tristes de, de fracaso, hemos tenido que eh, volcarnos a depender de Dios hemos descubierto que la vida es mucho mejor, tienes más paz, duermes más tranquilo, estás eh, confiado para el día siguiente cuando tú unes tus deseos humanos, tus proyectos humanos con los proyectos de Dios. Aquí es donde tu propósito en la vida llega a tomar sentido, porque llega un momento en que te das cuenta que nada que tú hagas puede ser seguro para el futuro a menos que tengas la venia, la ayuda y la permanente el permanente asesoramiento de Dios en tu vida. ¿Cómo lo hace Dios? ¿De qué manera? Nosotros tenemos en nuestra mente algo que Dios ha puesto que se llama conciencia. La conciencia es como el tribunal donde se deciden o se sopesan las cosas buenas o malas, donde se analizan las decisiones que vamos a tomar donde hacemos como una pausa para poder tomar en cuenta todas las aristas posibles que pueden ser provechosas o no provechosas para nuestra vida. Allí muchas veces tenemos nosotros eso que nosotros llamamos la intuición. Una vocecita que nos dice, haz esto, haz aquello. A veces no queremos obedecer esa voz porque queremos hacer nuestra voluntad. A veces somos rebeldes a la voz de Dios. La voz de Dios se manifiesta a través de la conciencia. Allí es donde Dios te habla y te dice, esto tienes que hacer. Toma este camino. Busca esta alternativa. Es mejor que tú no hagas aquello porque te va a ir mal. Ya te, has tenido experiencias. Has visto en el pasado cómo han sucedido las cosas y es mejor que no lo tomes. O sea, hay una vocecita en tu mente que te va indicando, que te va diciendo. Lo que pasa más bien es que muchas veces no queremos escuchar esa vocecita. La negamos. Y allí está nuestro gran problema. Entonces tenemos un problema espiritual cuando no escuchamos la voz. Cuando nuestra conciencia está obnubilada por deseos humanos, por orgullo, por egoísmo, por autosuficiencia. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito de Dios, dicen algunos. Es posible. Es posible que te sientas capaz de poder hacer lo que tú quieras. No te olvides nomás que cada cosa que tú hagas, tú serás responsable y tendrás que sopesar las cosas o sobrellevar las cosas por ti mismo, por tu acto de rebeldía. Ese acto de rebeldía no es contra Dios en sí, sino contra la dependencia que deberías tener con él. Es la dependencia la que te hace feliz, es la dependencia la que te da tranquilidad, es la dependencia la que te da felicidad para poder hacer proyectos futuros. Yo te recomiendo que si todavía no has intentado buscar a Dios en tu vida, no tienes que ir a ninguna iglesia, no tienes que ir a ninguna congregación. Esto no es un asunto ni político ni religioso, esto es un asunto de convivencia individual con Dios. Incluso cuando, cuando Jesús les recomienda a los discípulos hacer una oración, les dice, entra en tu aposento en secreto y habla con Dios. Es allí donde tú tienes que desarrollar una relación. Dependiente, no de esclavitud, sino de privilegio con tu creador. Es allí donde tú vas a desarrollar esa, esa conciencia, donde tú te pones en el dial de Dios y escuchas cada vez más su voz. Va a suceder algo, tu mente va a comenzar a notar cada día más esa vocecita, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y cada vez que tú te dejes guiar por esa voz, Dios con su espíritu te va a hablar te va a guiar y te va a decir, este camino toma, este no. Aquí hay que tener cuidado, hay que hacer esto primero, hay que buscar esta, este consejo y seguramente en cuanto te des cuenta que la decisión que tomaste fue gracias a la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta una vez más que tu propósito en la vida se va cumpliendo cada día. Esa es la clave, ese es el momento, esa es la relación. Esa es la dependencia que tú tienes que cumplir si quieres desarrollar mejor tu propósito en la vida. Hoy eh, tuvimos el privilegio de compartir con un amigo un momento acerca de unos caballos y conversábamos un poco de la manera como ellos se comportan. Y mientras conversábamos, dimos cuenta que eh, la, la yegua pequeña estaba cerca a su mamá. Y yo le digo, siempre está al lado de ella, mira, mientras tú tomes a la mamá y camines con ella, ella va al lado de la mamá. Es, es interesante cómo los animales nos enseñan el privilegio de la dependencia, el, la, el privilegio de la continuidad cerca de Dios como un privilegio. Estas cosas naturales que vemos a nuestro alrededor nos enseñan lo que nosotros debimos hacer hace muchos años. No debimos alejarnos de Dios. No debimos dejar nuestra conexión con Él. Yo te ruego, desde lo más profundo de mi corazón, que si tú quieres cumplir tu propósito en la vida, aprende a escuchar la voz de Dios en tu conciencia. ¿Y cómo vas a mejorar esa voz? Pídele a Dios que venga con su Espíritu Santo y te muestre, y te hable, y te diga qué es lo que tú tienes que hacer en la vida. Incluso en las cosas más simples, en las cosas más cotidianas, Tú tienes que aprender a poner tu mente al servicio de Dios. Y Él te va a hablar. Y todo lo que tú hagas va a ser conforme a su voluntad. Tu propósito lo cumplirás de manera sencilla y te traerá consigo bendición, bienestar y felicidad. Espero que Dios te ayude y que te bendiga. Y que te dé paz y sobre todo la seguridad de su compañía. Mi nombre es Boris Darmo. Todos los días a las siete de la noche salimos en Facebook Live en vivo y media hora después lo tienes esta misma conferencia en Boris darmon canal en YouTube. Puedes compartirlo con tus amigos también. Vamos a hacer una oración y que Dios te bendiga esta noche. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por todo lo que has hecho durante la semana por nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido, de peligros, de enfermedades, de accidentes. Y gracias a ti, estamos aquí seguros, confiados en que nuestro futuro estará en tus manos de acuerdo a tu voluntad porque estamos dependiendo de ti cada día. Ayúdanos a ser seres espirituales. ¿Qué queremos decir con eso? Que seamos como tú. Para poder tener la conexión a través de tu espíritu y que podamos vivir una vida de bienestar Confiados en que tú estás a nuestro lado y que las decisiones que vamos a tomar siempre serán para nuestro bien. Bendice a mis amigos que escuchan tu palabra esta noche, dales tu protección y cuidado también, y llénalos de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te deseo una, un feliz fin de semana, y si eres un cristiano que guarda el séptimo día de la semana, pues el día de la creación. Pues que tengas un feliz sábado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Facebook Live y Boris Darmon Canal todos los días a las 7 en punto. Chao, chao.